¡Wow, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slipintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocalola a todos. Vamos a ir a la liga Pokémon. Y nada, se tiene que ir por aquí, me imagino. Uh, Célula de cigarde. ¡Corre, corre, corre! Venga, que nos van a desafiar en la liga. ¿eh? El que faltaba, yo sabía que tenía que aparecer el señorito este. ¡Es Slipintora, espera! A ver, ¿qué me va a decir Tilo? Desde que nos separamos en el paraíso Eder, he recorrido un largo camino. He superado el reto de las pruebas. He entrenado con Liam. Cuando estaba pensando si atreverme con la Liga Pokémon, me crucé con Gladio. Que me dijo que venías de aquí, es la pintora. He venido escopeteado para verte. Creo que nunca en la vida me habías dado tanta prisa por nada. Pero bueno, a lo que iba. El pintora, vamos a decidir quién será el primero en afrontar la liga Pokémon. No vas a poder andarte con miramientos esta vez. O te esfuerzas al máximo o no podrás contra mí ni, ni mis Pokémon. Vamos a darlo todo. Venga, Tilo. Combate contra Tilo pre liga Pokémon. Bien. Me desafío con cuatro Pokémon. Vale, entre ellos estará Primarina. Y saca Raichu al primero Raichu a Lola Estupendo Raichu a Lola Me encanta Me ha ayudado varias veces ¿eh? No me van a decir que no Y venga Yo tengo a Zuko al primero Venga Zuko usa tierra viva y cárgatelo por Dios Un certera Ostras Zuko, Zuko, Zuko, Zuko Dios Dios y No se lo carga No se lo carga Buf. Yo tengo que cambiar de Pokémon. Porque Onda Certera nuevamente se lo carga. Vamos a matar a Romel Porque así, cuando cambia con el disfraz, pues creo que mmm, se come ese ataque, pero no pasa nada. No afecta a Rommel. ¡Toma! Cágate, Raichu. Venga, chupa vida y cárgatelo. Venga. Psíquico. ¡Oh, no! Disfraz. ¡Ja, <risa> Toma. Raichu. Mi Mikio está preparado para matarte. Hijo mío. Chupa vidas. Chao, Raichu. Venga. Uno menos. Eh... Comala. Eh... Comala de tipo normal Cambiemos de Pokémon Vamos a meter a Eliwares Me encanta la música, eh <ríe> Saca Comala Qué pena que Comala no tuviera un, una evolución Hubiese estado muy, muy, muy guay eh, A boca barro Tipo planta Wow Wow, me gustó, ¿eh? Chao, comala Vale, no ha pasado nada Saco de igual ahora mismo y ya está A ver Primarina Agua, hada eh, eh, eh, eh, eh, eh. Agua contrada Ada. Espérate, West tiene.. Tiene cuerpo pesado. Pero es tipo lucha. No tengo nada contra Ada, tío. Sí, coño, a Carla. Tiene veneno pero mm, es muy, muy flojo Tengo que combatir el agua con algo Y no sé el qué. que Roca cero. es que este sería el idóneo Pero se lo va a cargar nada más entrar así que mm -mm. Vamos a usar a Anto que tiene esa hoja aguda. Y se puede cargar a Primarina con un ataque de tipo planta. Creo. Espero. Por Dios, sí. Venga. Primarina contra Anto. Y tiene que ganar Anto por huevines. Hoja aguda, venga. Chao, Primarina. Adiós, no, primo. Rocío, el 61. Flareon. Sí, venga. Venga, Rocío. Te toca. Solo queda un Pokémon. ¿Vale? Y es Flareon. Rocío, en forma banco, que use... Escaldar, se lo carga de una, creo. Uh, uso uh, un canto. Baja el ataque. El ataque. Bien. Escaldar es ataque físico, mierda. Bien. No pasa nada. Tampoco pasó nada. Escaldar. Evite igneo. Bueno, al menos no es un. No es un ataque Z. Bien, bien. Y fuera Venga, Rocío Suco al 61. Chao, tilo. Lo importante no es ganar o perder, sino entregarse a fondo. <ríe> Caras mala hostia. Qué rabia. Con lo que me habría gustado que mis Pokémon saborearan una victoria contra ti. Pero esta sensación no me, va a no me va a motivar a seguir. Me va a motivar a seguir superándome. Estoy contentísimo. Eliminora, tienes que convertirte en el campeón de Alola. Y entonces, cuando lo hayas hecho, te tocará enfrentarte a mí otra vez. Eso me ayudará a ser mejor entrenador. Toma, aquí tienes algo que creo que podrá ser de utilidad: 3. Revivir máximo. Que no puedo revivir a 10 Pokémon, tilo. Uf, pesado. Estoy muy, muy contento de que te mudaras a Lola, Pintora. Me siento muy afortunado Venga, con Dios <ríe> A Lola Pues nada Este que está aquí se va a curar a los Pokémon Bueno, aquí estamos Y vamos hacia la Liga Pokémon ¿Por aquí hay algo? No, por aquí no hay nada Sí, creo que eso es la liga Pokémon. Hemos llegado. Hemos llegado a la liga Pokémon. ¡Oh, Cucuy! ¿Qué pasó? ¿Una luchita también? ¿O okay. qué? Felicidades, Leli Pintora. Ha superado todas las pruebas del recorrido. Incluso las grandes pruebas. Eso no puede decirlo todo el mundo. <ríe> Muchas gracias. Esto... ¿No tiene usted frío? <ríe> Eso la a decir. ¿Yo? ¿Qué va? Cuando sientes verdadera pasión por lo que haces, como yo, tu corazón siempre arde al rojo vivo. Lo único que te falta ahora es la liga Pokémon. Eso sí que va a ser canela fina. Hemos edificado la liga Pokémon aquí, en el punto de la lola más cercano al cielo, en honor a los Pokémon legendarios. Además, aquí es donde antiguamente los aspirantes concluían su recorrido insular. Ah, aún lo recuerdo como si fuera ayer, cuando me planté en la meseta ñil, más chulo que un 8, dispuesta a comerme el mundo, empezando por la Liga Pokémon. A lo del alto mando de canto nos dieron un buen repaso, pero mis Pokémon lo dieron todo por mí, igual que hice yo por ellos. Y al final, cuando tuve delante al experto en tipo dragón, el de la capa, ese, sí. Uy, que me estoy enrollando Ya les contaré las batallitas de mi a mis nietos Ahora te toca a ti ser el prota Te aconsejo que te prepares bien Porque una vez dentro No hay marcha atrás Uf, vale Tengo que hacer inventario Bueno, bueno, Bueno Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Una vez entre ya no hay vuelta atrás Pues mira, voy a hacer inventario A ver de lo que tengo, lo que tengo Lo que poseo A ver Primera, vamos a ordenar por clase. Ordenar por clase. Eh, alfabéticamente, no, coño. Por número. Rayo y hielo. Y ordenar por clase. Bueno, me tengo que enfrentar a la Liga Pokémon con 6 pociones. Siete super pociones. 8 hiper poción. 8 poción máxima. 3 restaura todo. Los revivir como si no existieran, ¿vale? 5 <ríe> eh, zumo de valla. Dos refrescos. Cuatro limonadas. Una leche mu. Una raíz de energía. Mm, 120 PS un Pokémon. Una hierba de revivir que no sirve para nada. Una ceniza sagrada, vale. 5 cinco antídotos, 5 cinco antiparalizador, 3 antiquemar, 4 cura total, 2 polvo curación, caramelo furia, tengo 2. Un crep de luminalia, malasada maxi, que esta la compré, así que no cuenta. 3 Ether, 1 Ether máximo, 2 elixir, 2 elixir máximo, los hierros, todo esto a la porra. Y esta también. 4 más PP que no lo puedo usar. 5, me lo raro. En cuanto a esto, bueno, aquí tengo un montón de cosas. Y por supuesto, saben que he estado recogiendo vallas que me vuelvo loco. Así que vallas tengo a punta pala. Eh... Criostal. Vale. Pues nada. Con esto me tengo que enfrentar a la, a la Liga Pokémon. Pero, pero, pero, pero creo que voy a hacer capítulos independientes, o sea, ya tengo el de Tilo y mmm, a lo largo de la tarde, muy probablemente, eh, subiré los otros. Así que vamos a ir dejando por aquí este episodio, que va a ser mini, mini, mini, mini episodio, 12 minutitos, unos 13 minutitos más o menos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y el siguiente es todo, todo, todo, todo la liga Pokémon. Así que nos vemos en el siguiente que va a ser muy pronto. A a todos. Adiós.